Error 11. Despreciar un poco YouTube. YouTube, todos tenemos claro que es de las redes sociales más importantes. Ya os digo yo que es la que más va a crecer en 2016, probablemente también en 2017, también en 2018. YouTube no tiene fin. Ya lo vimos ayer con los youtubers, que yo aluciné bastante. Pero es que YouTube, ahora yo os hablo de YouTube y todos lo veis, os lo imagináis en vuestro ordenador o en la tablet. ¿Verdad? YouTube... El año que viene, o pasado mañana, si no ya, va a ser el dueño del salón de vuestra casa. ¿Tenéis cuenta de YouTube para suscribiros a distintos canales? Pues si no lo tenéis, estáis tardando. Porque dentro de dos años ya no le podrás echar la culpa a Antena 3 o a Tele5 de poner siempre la misma basura. Porque está en tu poder el cambiar de canal y en utilizar una Smart TV o en enchufar el portátil por HDMI o esos pendrives que tú le enchufas a una televisión y se convierte automáticamente en un, como si fuera un smartphone, pero en la televisión. Entonces, YouTube hay que cuidarlo muchísimo, ¿vale? Va a ser de lo, de lo más importante que va a haber. Todos los creadores audiovisuales tenéis una oportunidad enorme con YouTube. Y en YouTube resulta que todas las claves SEO que os van a decir en, esta con, en, este, en este congreso, que vais a tener bastantes charlas todavía más de SEO, todo se aplica a YouTube el CTR, el CTR quiere decir el porcentaje de clics. Si tu vídeo cuando se busca tiene un título muy atractivo y la gente hace clic en él por encima de otros vídeos, aunque tú salgas el último, cuando YouTube detecte que tu vídeo se lleva más clics que el resto, te va a poner en la primera posición. Los títulos tenemos 60 caracteres, igual que en el SEO normal. Tenemos que usar palabras clave, que podemos buscar con la herramienta de palabras clave de Google AdWords. Enlaces, esto no lo hace casi nadie, conseguir que tu vídeo lo enlace en muchas páginas. Es lo mismo que conseguir enlaces para un post, ¿vale? Hace que ese vídeo automáticamente posicione arriba. El tiempo de permanencia, este es el nuevo factor que más está mirando YouTube. Hace un año, cuando tú buscabas en YouTube, ¿qué salían los primeros vídeos? YouTube era un poco rancio en que los primeros vídeos eran los que más reproducciones tenía, ¿no? Esto está cambiando. A partir de ahora, YouTube, cuando tú buscas algo, a veces te salen vídeos que casi no tienen reproducciones, pero ¿qué sucede con ellos? Que la gente los ha visto hasta el final. El tiempo de permanencia, igual que pasa en los blogs. Google, que va a recomendar? ¿Un artículo que la gente está de tiempo de permanencia leyéndoselo ocho minutos? ¿O un artículo que la gente está de media un minuto? ¿Qué tiene más interés? Es un factor buenísimo en el que fijarse. Y es muy difícil de trampear. ¿Vale? Para eso solo tiene que ser bueno y que el título no engañe. Que muchas veces entras en un contenido ¿verdad? y luego dices esto no era lo que decía el título, me han timado.